hoy presentamos los términos y condiciones del nuevo broker son hechos por el mismísimo diálogo hola chicos cómo están el día de hoy vamos a, a darle seguimiento a lo que estábamos hablando en el video anterior sobre el tema de estos eh, nuevos términos y condiciones que tiene el nuevo broker de omega pro eh... <coughs> Pero antes de esto, me gustaría empezar a que analicemos algunas cosas importantes, algunas cosas que eh, yo siempre se los dije, todo lo que les estaba ofreciendo eh, Omega Pro en el Exit Scam, era puro humo, puras... Patrañas. Y es por eso que... Eh, no se volvió a hablar más del tema, no se supo qué pasó sobre esto. Emanuel, ¿pero de qué está hablando usted? Eh, bueno, del de, eh, tema del de metaverso. De el tema del metaverso no se supo absolutamente nada. ¿Qué que, o sea, fue el metaverso? Se supone que el token... Déjenme, le bajo un poquito aquí. Se supone que el token que ustedes habían comprado era para respaldar eh, el tema del metaverso. Se supone que con base al metaverso que iba a existir de Omega Pro, que lo estaba haciendo Pulse, eh, iba a utilizar este nuevo token que ese era el fin. ¿Qué pasó con todo eso? Desapareció. Las llamadas corporativas del señor Juan Carlos Reynoso desaparecieron ese señor ahorita está escondido totalmente hace llamadas privadas solamente para los diamantes para los rangos altos y, e inclusive eh, eh, prohíbe grabar las llamadas a estas personas y otros temas como por ejemplo la tarjeta de que estaban dando la no sé si ustedes se acuerdan en eh, el viaje que hicieron a las islas maldivas donde estaban anunciando con bombo y platillo este tipo eh, estas tarjetas que luego se descubrió que simplemente era una empresa externa una, una empresa ajena que estaba eh, brandeando o estaba maquillando estas tarjetas no se supo nada más de esto eh, lo del back office se eh, decía que Hacker House estaba trabajando en esto, de que ya iba a estar nuevamente activo el back office de Omega Pro. Sin embargo, hasta la fecha sigue eh, estando sin funcionar eh, toda lo que es la plataforma de Omega Pro. Le hicieron el traspaso a este nuevo broker, entonces podemos decir eh, firmemente que lo que estaban eh, utilizando era simplemente. Eh, puras y eh, bueno comencemos de una vez con lo que teníamos eh, previsto para este video lo cual es analizar un poco los temas de el eh, de los términos y condiciones aquí hay algunos puntos importantes algunas cosas que me llamaron la atención sobre este nuevo broker eh, por ejemplo, el punto 8.3 dice Broker Group LTD se reserva el derecho de cobrar una tarifa de administración de cuenta inactiva mensual equivalente al 5% de cualquier saldo pendiente pagadero mensualmente en cualquier cuenta que no haya participado en ninguna actividad de negociación financiera durante un periodo continuo de 21 días o más. Esto quiere decir que si su cuenta se permanece inactiva durante 21 días o más, ellos le van a cobrar a usted un cargo adicional o una multa de un 5%. Pero deja, eh, deja al aire el tema de que... Eh, Ustedes saben que cuando pasaron todos estos clientes de Omega Pro a, a, al broker lo que sucedió fue que podían entrar estas personas como personas que iban a retirar su capital que le iban a dar el 70% pero le cobran una penalización del 30% y usted se sale. Y ya no va a participar más con Omega Pro ni con este broker. Y las personas que sí van a seguir participando. Entonces, queda esta información muy al aire. Porque si usted es una de las personas que va a retirar este 70%. Aquí están dejando entrever de que le van a cobrar un 5% adicional cada mes por inactividad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que a usted ya le están, si usted es de las personas que va a retirar su dinero, ya le están cobrando un 30%. Si le van a cobrar un 5% adicional cada mes, mientras su cuenta esté inactiva. Y le van a dar su dinero hasta dentro de 6 meses. Quiere decir que su cuenta va a estar inactiva esos seis meses. Le van a cobrar un 30% adicional. Sería el 30% inicial y el 5% cada mes durante esos 6 meses son un 30% adicional, un 60% adicional. Entonces, esta, este punto queda un poco no queda tan claro. Si lo van a manejar así, tienen que tomarlo en cuenta para que sepan que no es un 70% lo que le van a devolver de su dinero. El siguiente punto que me llamó la atención es el 8.4, el cual dice. Si no paga cualquier cantidad a su vencimiento, Broker Group puede exigirle que pague interes, intereses a Broker Group LTD a una tasa igual al costo efectivo de los fondos prevalecientes para Broker Group de vez en cuando en la moneda correspondiente según se, per, se determine Broker Group y notificado a usted por escrito. O sea, que eh, Broker Group puede exigirle a usted que pague intereses adicionales. ¿Cuántos son esos intereses? No se sabe exactamente, pero ellos pueden cobrarle la cantidad que a ellos se les ocurra. Y lo están poniendo en los términos y condiciones para que usted lo lea y lo acepte. Porque yo me imagino que la mayoría de gente que entró a Broker Group leyó esto detenidamente. Espero que sea así y está muy enterada el siguiente punto es el punto 2.2 de términos y condiciones dice es posible que se le pida que deposite un margen adicional sustancial con poca antelación para mantener sus posiciones sino o sea para mantenerse dentro del broker pueden cobrarle un margen adicional cuánto es ese margen tampoco se sabe si no proporciona dichos fondos adicionales dentro del tiempo requerido, su o sus posiciones pueden cerrarse con pérdidas y usted será responsable de cualquier déficit resultante. Si tiene alguna duda sobre nuestros productos, debe buscar asesor asesoramiento profesional independiente muy interesante aquí lo que le están diciendo a usted es que ellos pueden cobrarle eh, pueden pedirle dinero adicional y si usted no cuenta con ese con ese dinero adicional su, su saldo puede cerrar en números rojos y por último el último punto que me llamó la atención es el punto 5.1 el cual dice margen requerido Dice nos reservamos el derecho de ajustar los requisitos de margen para cualquier producto que podamos ofrecer. Esto puede resultar en un aumento de su requisito de margen y por lo tanto es posible que deba depositar fondos adicionales para mantener las posiciones existentes. Esto viene muy relacionado con el punto anterior. Entonces, muchachos, eh, ya ellos básicamente les están advirtiendo qué es lo que eh, ellos pueden hacer. Usted, Ellos tienen su dinero secuestrado. ¿Por qué? Porque lo están haciendo esperar seis meses. De aquí a seis meses no se sabe qué va a pasar. Y si usted tiene su dinero, le van a cobrar intereses adicionales y le pueden cobrar dinero adicional que usted no esperaba sin previo aviso muchachos eso fue todo por este video lo que quería era simplemente que ustedes vieran y analizaran conmigo estos términos y condiciones el pdf viene en inglés entonces lo eh, traduje algunas partes para que ustedes lo pudieran eh, leer conmigo eh, eso es todo muchachos chao